Bueno, Brian, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, profe. Bueno, empezamos entonces. Yo acá estoy mostrando en la pantalla eh, la presentación que vos hiciste. Muy buena. Eh, sí, sí, claro, cuando quieras empezamos. Bueno. Eh, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Eh, mmm, nos vas a hablar del concepto de la luna, del concepto de la casa 4, de la luna en casa 4 y de la luna en casa 8. Y después yo te voy a empezar a preguntar, ¿sí? según las palabras claves que tengo preparadas acá. Eh, ¿Cómo relacionamos, por ejemplo, la luna en Aries con la, casa, con la luna en casa 4? Eh, así que, bueno, te escuchamos, somos todos oídos. Ok. Bueno, para empezar, pues, como sabemos... La Luna en astrología representa a la madre. Es un astro de, de tipo luminario, pasivo, porque a pesar de que emite una luz, es una luz receptiva del sol. Entonces eso ya nos habla eh, también de un concepto receptivo femenino y de nutrición, de nutrición emocional. Habla de las mujeres en nuestra vida, de manera general, nuestra madre, nuestras hermanas y, la, y las relaciones afectivas en general que, que vamos a tener con, con las mujeres en nuestra vida. Con el hogar también, está muy relacionado con el hogar. Entonces, eso en pocas palabras es el concepto básico de, de la luna. Eh, como sabemos, ya metiéndonos en el concepto de la casa 4, que es la casa análoga a la luna, o sea que, que pues esa, esa casa es regente, o la luna y cáncer son regentes de esa casa, por ser el cuarto signo y la cuarta casa. Esta casa nos habla de, de los cimientos de nuestra vida, de nuestros orígenes, de las bases emocionales de las raíces de nuestros ancestros, de nuestra vida en general familiar. También nos habla de nuestros, nuestros, o nuestro hogar o nuestros hogares. En el caso, pues ya vamos a ver más adelante que dependiendo del signo, la, la persona es proclive a cambiar de, de domicilio. Y también nos habla sobre, pues, eh, eh, paradójicamente, ¿no? Paradójicamente es la, es la casa de los inicios y de los finales también. Eh, bueno, ya ese sería el concepto básico de la casa 4. Ahora vamos con el concepto de, de la luna en casa 4. Este concepto como tal eh, nos revela primero que la persona tiende a cambiar de domicilio, de, de casa constantemente, ya sea por razones familiares o amorosas, siempre en búsqueda de, de una nueva vivienda de manera inconsciente o conscientemente, porque de cierto modo pues el nativo no, no se siente del todo cómodo en, en, en su hogar. Es una persona que, que busca una tranquilidad, ¿no? En, siempre en búsqueda de, de un lugar tranquilo, sencillo, relajado, donde donde se pueda expresar íntimamente sin preocupaciones, sin, sin miedos a, a, al exterior. Es... También nos habla de, de que siempre busca pues, su seguridad emocional, ¿no? la armonía en el hogar. Y, y en general, estas personas tienden a, o son proclives, son propensas a vivir en sitios alejados. Normalmente en la ciudad, eh, fuera de la ciudad. De pronto no, no, no. No totalmente alejados de la ciudad, pero sí fuera. Donde se alejan de todo ese ruido, toda esa tensión de, de la ciudad. Y en, en algunos casos, pues, son personas del, del campo, ¿no? Eso sería el concepto básico de, de la luna en casa 4. Bueno, eh, hacemos un stop ahí. Hablamos de la luna... Eh, en casa 4 en los signos, y después vemos el concepto básico de eh, la luna en casa 8. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, entonces yo te pregunto, te, te voy a ir preguntando, así lo hacemos eh, hacemos una prueba, lo hacemos más dinámico, si estás de acuerdo, a menos que tengas algo ya muy preparado y que quieras simplemente leerlo. ¿Cómo preferís? Eh, no, pues me, me gusta, me gusta. Como buen, buena, ¿buen qué? Buen luna en Aries, me gustan los retos, así que pues... Bien, adelante. buenísimo, buenísimo. Entonces, vos me explicabas recién, nos explicabas a todos... Que la luna en casa cuatro... Eh, eh, revela un ser que cambia constantemente de domicilio... Por cuestiones familiares o amorosas, es verdad... Porque, ¿Por qué? Porque la luna es cíclica, siempre donde está la luna, cualquier lugar donde toca la luna, es un lugar de ciclos, es un lugar inestable, ¿Sí? la luna es inestable. Eh, entonces, si yo digo que la luna en Aries es independiente, impulsiva, espontánea y apasionada, que son las cuatro palabras claves que tengo para una luna en Aries. ¿Cómo operará esta luna en Aries en casa 4? Bueno, primero primero hablaremos sobre, sobre la relación con la madre, ¿no? O cómo ve el nativo a su madre. ¿Mm? Al tener eh, la luna en Aries. El nativo, pues, primero que todo, esa luna está un poco incómoda. A pesar de que esté en su casa, está un poco incómoda porque no se siente bien con, con ese elemento juego de Aries, con esa impulsividad, porque normalmente la luna es pasiva, ¿no? Pero el nativo se encuentra con una madre que, que lo incita, que lo motiva constantemente, casi que lo fuerza, a hacer actividades extras no y actividades de con, con mucha de mucha ímpetu, podríamos decir que, que podría ser deportes o actividades extracurriculares también nos habla de una propensión en el hogar de, de violencia no violencia eh, Mayor, en el, en el peor de los casos, violencia física. Y, y una madre extremadamente dominante también. Bien, vacío. Perfecto. Nos vamos a quedar con esa idea. No lo desarrollemos todo. ¿Sí? Nos vamos a quedar con esa idea. Una luna en casa 4, en Aries. Tenemos que... Eh, lo, los ciclos, los cíclicos, los cambios, estos permanentes que está eh, buscando, eh, se producen por cuestiones de violencia familiar. ¿sí? O pueden llegar a producirse por cuestiones de violencia familiar, sobre todo relacionado con la figura materna. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, profe, sí, muy de acuerdo. Y especialmente porque es vivencial. Muy bien. Bueno, entonces yo ahora te voy a leer la luna en Tauro. Afectuosas, posesivas, comprometidas, estables y fieles. ¿Qué pasa si tengo la luna en Tauro en casa 4? Bueno, eh, primero, pues, decir que la luna en Tauro está exaltada, ¿no? Esto quiere decir que las virtudes de la luna, como es la nutrición, la protección y el, el cuidado materno, eh, pues, tienen potenciadas, ¿no? Esto nos habla de, uno, de una estructura familiar. Ya sabemos que la casa 4 nos habla de la, de la estructura familiar, de los orígenes. De, del hogar como tal, también nos habla de una estructura familiar sólida, bien, casi inquebrantable, ¿no? Donde eh, las muestras de cariño son mutuas, recíprocas, más que todo eh, físicas, ¿no? Muestras de cariño físicas, y el, el nativo puede llegar a. O sea, se siente, se siente muy, muy feliz en su casa, es un hogar es es muy armónico, pero digamos que, eh, digamos por el, eh, que digamos esa sobreprotección hasta cierto punto, en el ámbito más que todo físico, porque pues Tauro nos habla de las cosas físicas, puede ser, llegar a ser propenso el niño a, a una sobrealimentación, y desarrollar eh, un poco de sobrepeso en, en, en su infancia. Eh, ¿Qué más podría yo decir? Se le da mucha importancia a, a, la, belleza, a la belleza física. Como sabemos, Tauro también está regido pues, por Venus, y pues nos habla de, del arte y la belleza. Entonces es un hogar visualmente muy... Muy armónico y que, que se, y que se hace disfrutar mediante todos los cinco sentidos, ¿no? Que huele rico, que hay comida rica, que visualmente es muy bonito y, y todo eso. Así que... Sí, igual eh, el, eh, hay una partecita con la que no estoy tan de acuerdo con vos. Perdón, es que te interrumpa. Eh, en que sea visualmente armónico. Eh, sí que va a estar eh, cargado de belleza... Subjetiva según la belleza de, de, de la persona. Eh, sí, eh, y va a oler rico para la persona. O sea, ¿qué te quiero decir? Eh, un, eh, visualmente armónico podría ser la luna en libra. ¿sí? Eh, esa casa 4 en libra con la luna. Eh, eso busca la armonía, eh, la armonía de las líneas, podría ser un hogar minimalista, por ejemplo, ¿Sí? ahora, eh, eh, con la luna en Tauro, es un, eh, va a estar cargado, tal vez de cosas todas muy lindas, pero que no a todo el mundo le, le puede llegar a gustar, ¿sí?, lo que sea el nativo con ese signo, seguro, seguro le va a gustar. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, estoy de acuerdo. Pero perfectamente explicado todo lo que dijiste. Luna en Géminis. Inteligentes, lógicas, curiosas, analizan los sentimientos. ¿Qué pasa si tenemos la luna en Géminis, en casa cuatro? Eh, primero, hablamos de una, de una madre muy comunicativa y social. También hablamos de que probablemente el nativo no creció en, en, en su casa como tal, sino probablemente creció en la casa de los hermanos, de los primos y un familiar cercano. También hay, hay un contacto cercano con, con los vecinos, con los hermanos, con los primos. También hay cierta, cierta eh, digamos, cierta proporción a que haya un, un miembro de la familia ausente en, en, en la infancia de, de ese nativo y pues la luna en Géminis no está del todo muy cómoda porque a pesar de que está en casa 4, porque pues digamos que bueno la luna también eh, va a sus o sea es cambiante en sus ciclos es cíclica como el maestro nos estaba explicando pero a su tiempo ¿no? o sea unos cambios relativamente lentos. En cambio, los cambios de Géminis, pues, son más improvistos, ¿no? De un momento claro. a otro, lo que genera... Más una, volátil. Sí, más volátil, lo que genera una inestabilidad emocional hasta cierto punto. Y se podría decir que si, eh, digamos, esa energía no se canaliza bien, eh, podría llegar a tener relaciones sentimentales en la vida de usted muy, muy efímeras, muy cambiante, o llegar hasta al, al, a ser promiscuo en nativo. Sí, más que eso, en esta casa 4 yo diría que es de esas personas que, eh, que pueden intempestivamente llegarse a separar, eh, dejar el hogar y formar inmediatamente otro, ¿sí? Eh, tienen mucho problema con estabilizarse emocionalmente. Eh, ¿sí? Eso no quiere decir que, que sea promiscuo. Porque al, a lo mejor no tiene que ver con, con su parte eh, sexual. ¿sí? Eh, pero sí con respecto al hogar. Eh, suelen ser... Eh, de estas personas que se van jóvenes de su hogar de origen, eh, ¿sí? se van muy jóvenes eh, porque ya no soportan más a la familia, pero ni bien se fueron, extrañan a la familia, ¿sí? porque eso es Géminis, es el doble pensamiento. ¿sí? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Brian? Sí, perfecto, profe, perfecta complementación. Bueno. Vamos, porque eh, eh, lo estamos haciendo juntos con Brian. Igual el trabajo que mandó Brian es espectacular. Te felicito, Brian. Y yo se los voy a mostrar acá, en, en unos, así muy de pasada, para que vean cómo hizo todo, todo, todo, todo todo el trabajo. ¿Sí? O sea, eh, la verdad, muy buen trabajo. Te felicito, Brian, porque además él eh, está estudiando y está en la facultad y, y andaba apurado entre la facultad, estuvo hasta recién conectado eh, con una clase de la facultad y dejó todo para <ríe> conectarse a, a esta clase. Así que nada, eso es súper valorable. Vas a ser un gran psicólogo eh, aplicando astrología. Eh, Luna en cáncer, en su domicilio. Eso es pero, es ¿no? Así va a ser, así va a ser. Eh, Luna en cáncer, sensibles, emotivas, receptivas y muy susceptibles. ¿Qué pasará si está en casa cuatro? Eh, bueno, primero... Eh, siempre comenzando por, por su relación con la madre, digamos, esta, esta, es, esta es la madre por excelencia. O sea, es la madre que realmente adoptó ese papel de madre. Y, y, y pues estando en domicilio, pues po, por eso mismo, porque potencia todas esas cualidades cancerianas que son análogas de cáncer y de la, y de la luna de, de casa 4. Digamos que para, es un ser, como decía el, el maestro, sumamente sensible, sumamente receptivo con, con su entorno, sumamente eh, cambiante en las emociones, pero no al nivel geminiano, sino al nivel, al nivel eh, más, más emotivo, más emocional que es una persona que, digamos, puede tener cambios bruscos de, de estado de ánimo, digamos, estar a, eh, contento y en un momento a otro pasar a, a pronto a enojarse y volver otra vez a, a estar tranquilo. Porque esos son los cambios es de la luna, de cáncer y esa sensibilidad, tanto en el entorno, porque el entorno en este en este eh, punto, afecta mucho al, al nativo, ¿no? Esas sensaciones, esas cosas que percibe, como que hasta cierto punto le, le, le calan. Claro, o sea, y... son tan perceptivos que cualquier cambio en su entorno, ¿sí? sobre todo al estar en casa 4, sobre todo en lo que representa el hogar, eh, lo que... Eh, lo que hace es que eh, a él le cambie el ánimo, a él o a ella. ¿sí? Y, y sobre todo porque siente permanentemente como que la fami el hogar, la familia, le debe algo. ¿sí? Porque recuerden que Luna en cáncer, en, en su domicilio, y Luna en casa 4, en cáncer, son manipuladores. ¿Sí? Entonces sienten que continuamente la familia les debe algo y manipulan también por ese lado. Perdón que te interrumpí, ibas a decir algo más. No, tranquilo, profesor. Eh, no, ya para finalizar, eh, decir que... Que son sujetos que para, para ellos el hogar o su casa, el hogar y su casa, ¿no? Es, el, es su templo, ¿no? Bien. Es su, su, su, su guarida, su, como el cangrejo, ¿no? Que se mete en su caparazón. Así es así es cáncer en, en casa 4 Bien, perfectamente leído. Eh, Luna en Leo, teatrales alegres, generosos, cálidos, nobles y de gran corazón. Muy orgullosos. ¿Qué pasa si está en casa cuatro? Bueno, prim primero pues, esa luna habla de, de, un, de un hijo altamente deseado, ¿no? De un hijo que si no es el primogénito, es un hijo que, que llega en el momento que más, más se lo desea, más se lo espera. Y ese, ese sujeto, esa persona, ese infante, eh, ve a su madre, la idealiza casi como una reina, ¿no? Prácticamente durante toda su vida. Y... Al ser ese hijo deseado, al ser ese hijo que todo el mundo esperaba, porque no solamente de la madre, sino del hogar en general, cualquier cosa buena que haga, más o menos, este nativo es aplaudido por toda la familia, es adulado, es, es adorado. Entonces, esta luna tiende a tener un, un problemita, que es que se vuelve un poco adicto, estas adulaciones no uh -huh. entonces y más en, en su hogar no enfocándonos en en, en casa cuatro y, y pues es un es un es un nativo que, que su hogar es, es su reino no ahí manda a él y, y lo tienen que adorar y lo tienen que glorificar no pero pero cuando, cuando intenta salir al exterior, hay, hay un choque, ¿no? Primero que todo porque al estar en casa de cuatro, son muy hogareños. Y les cuesta un poco salir al exterior. Y segundo porque, como siempre, eh, siempre recibió esa atención de manera pasiva. Solamente por el hecho de nacer. Y se da cuenta que en el exterior no es igual. En el exterior se la tiene que ganar. Claro. la tiene que luchar. Entonces hay un conflicto ahí emocional con el ego. Bien. Perfectamente leído. Nada que agregar. Lunen en Virgo. Prudente, reacias críticas, analíticas, serviciales y detallistas. ¿Qué pasa con esta luna en Virgo en casa 4? Eh, bueno, primero destacar que la luna en Virgo está en caída. Uh -huh. Eso quiere decir que está en, el signo, está en los signos contrarios, en el signo contrario en, en el que está exaltada y así como cuando estaba desaltada se potencializaba las, los, las virtudes de la luna. En este caso se... Mi, minorizan, ¿no? O son como menos notables. Claro. Ya que pues la luna nos habla de, de emociones, de emotividad, de sentimientos. Y Virgo nos habla de, de lo racional, ¿no? Del pensamiento. Entonces pues hay, hay un, un, un contraste ahí entre, entre la razón y la emoción. Entonces el, el primero, el sujeto se... Se enfrenta con una madre o se encuentra con una madre, mejor dicho, que es bastante metódica, ordenada, analítica. Cree Que premia el trabajo bien hecho en la casa, en su casa, en su hogar, con sus seres queridos. Cree Que premia el servicio a los familiares, al hogar en general, a, man, a mantenerlo pulcro. Y, y las demostraciones de afecto son esas, no son demostraciones de afecto emocionales ni afectivas, sino que se demuestran mediante el servicio y me, me, mediante ayudar, ¿sí? o cuando el nativo cae enfermo. Esas son las únicas muestras de cariño que se manifiestan en, en este hogar. No quiere decir que las otras, bueno, no quiere decir que las otras muestras no se manifiesten, pero digamos, esas son las más notables en este hogar. Claro. Y, y pues eh, es, un hogar, es un hogar. Cuando el nativo crece tiende a tener hogares así. En casa cuatro, pues tiende a tener su, su hogar muy organizado, muy limpio, muy pulcro muy ordenado, tener eh, rutinas planificadas para, para hacer en el hogar, digamos que si esta energía no se canaliza bien, eh, puede, puede ser probable caer en alguna, en alguna fobia relacionada con la limpieza en el hogar. Bien, perfectamente leído, bueno te voy a leer algunos mensajitos eh, que, que te dejaron en YouTube, que bueno, el compañero eh, Jordi dice, hola estoy a ratos, ánimo todos, Lili Tiet dice, hola buenas tardes, mucha suerte a los participantes, Trirene dice, por acá también nos vemos, Jordi, ¿el sábado que viene comienzan los nuevos trabajos con luna o sol? No sabemos todavía, vamos a ver. Eh, Liliana Ramírez dice, hola a todos. Marta Marín, buenas tardes a todos y suerte a los participantes. Lili Tiet dice, se escucha bien. Silvi Lettis dice, hola, buenas tardes, recién me desocupé. Dani dice, muy buen trabajo. Eh, yo puse... Pregunté, vamos bien, y la única que me contestó es Adriana Mesina, que dice: Muy clara la exposición. Así que bueno, nada, felicitaciones de nuevo, eh, Brian. Sí, vamos muy bien, dice Daniel. Eh, bueno, vamos entonces con la luna en Libra. Que dice que son indecisas, imparciales, objetivas, sociables, consideradas y de sentimientos delicados. Eh, ¿Qué pasa si tenemos la luna en casa 4 en Libra? Bueno, primero que todo, pues agradecer a todos por sus su mensajes de apoyo. Eh, se hace lo, lo mejor posible para que... Pues todos aprendamos de todos y, y pues bueno esta luna en libra esta luna en libra nos habla nos habla de una madre eh, bueno luna en libra en casa 4 nos habla de una madre bastante social pero no es no es como la madre geminiana eh, es un tipo de sociabilidad más de los valores, ¿no? Muy, muy, muy. ¿Cómo se diría, se diría esto? Diplomática. Muy diplomática, esa es la palabra. Esa es la palabra, exactamente, gracias. Que, bueno, la, el, el hogar en este. En este en una, punto. Una cosita, perdón, una cosita, te interrumpo ahí. La madre de alguien que tiene. Luna en Libra en casa 4 es la suegra perfecta, se mete hasta donde le permiten, ¿sí? O sea, es lo ideal, porque es eso, es la, la diplomática. Bien, sigamos. Gracias, sí. O sea que antes de conocer a la mujer te tenés que preguntarle cómo es la madre de ella. El no, no, no. no. Si tu mujer tiene luna en casa 4 en Libra, te aseguras que tu suegra va a ser la suegra perfecta. ¿Se entendió? Ah, ella, no mi suegra. Está, está, no tu es suegra, bien. sino tu mujer ¿sí? o la persona que conociste. Bien, seguimos adelante. Perdón que te interrumpí, Brian. No, tranquilo, tranquilo. Es bueno hacer las clases divertidas. Eh, pues sí pues entonces ya, ya saben consejo ideal eh, averiguar el signo lunar de la pareja no principal eh, bueno como les decía esta madre es bastante social pero pero de una manera diplomática es un hogar eh, que está abierto a las visitas a la interacción con el otro ya sabemos que pues libra es, es regido también por Venus pero de una forma más, más estética, menos robusta como lo era Tauro esto ya tira más hacia lo estético y, y pues de la casa 7 no que es el contacto con los otros las asociaciones y, y toda esta cuestión que tiene que ver con el contacto con el otro entonces es un hogar que está muy abierto a las visitas y es un, es un hogar donde se le premia y se le exige hasta cierto punto al niño eh, comportarse. Lo que es guardar los modales. Lo que es, eh, digamos, guardar las apariencias. Porque esta luna, pues, al, al in, inicial, digamos que es muy superficial. Siempre tiende a, a suprimir un poquito, no, repres, no represión total. Pero sí suprimir los deseos un poco individuales por complacer al otro, ¿no? A los invitados, a siempre mostrarse alegre, agradable hacia, hacia el otro. Entonces, este niño se ve premiado cuando se comporta de esta manera frente a los invitados. Y más en, en casa 4, ¿no? Que, que está, que digamos, es el, el, el, el hogar por excelencia. Entonces, eh, también se podría enfocar hacia, hacia que se premia eh, comportarse bien, pero más que todo con los amigos de la familia, ¿sí? Con los amigos más cercanos de la familia. Sí, y podemos decir que acá sí, eh, ya lo habíamos adelantado, eh, el hogar que va a formar a posterior esta persona eh, va a ser un eh, visualmente equilibrado. ¿Sí? ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado con la luna en Tauro? Sí, sí, sí, señor. Eh, digamos que ahora sí se guarda la, la simetría y hasta cierto, hasta cierto punto, pues si hablamos de equilibrio, también hablamos de perfección, ¿no? Claro. Entonces se eh, busca la perfección ahí, el equilibrio en, en, armónico en el, en el hogar. Sí. Bien. Luna en Escorpio. Intensos, profundos, controladores, intuitivos, leales, rencorosos, insoportables. Yo soy Luna en Escorpio, por eso lo puedo decir. Eh, <ríe> pero no, está en, en casa 4. A ver, ¿qué pasa con esta Luna en Escorpio en casa 4? Bueno, primero que todo... Mi sentido pésame. <risa> Para los que no, y fuera de chiste, pero hablando muy de, ese, pues es una, es una luna complicada. Creo que es una de las lunas más complejas en, en, en, en, en la configuración astrológica, porque nos habla de una, de una relación con la madre muy, muy, muy compleja. Puesto que nomás empezando empezando la vida, eso lo yo he escuchado en algunas experiencias eh, y he practicado con algunos amigos que tienen en, en, esa luna en escorpión. Y, y en, en algunos sí, sí, sí se da ese patrón de que la madre pueda llegar a tener eh, dificultades durante el embarazo, durante el parto. No, más que todo en esta, en esta, en esta casa, ¿no? Que tiene que ver con los orígenes. Uh -huh. Entonces, eh, dificultades no solamente físicas, sino también psicológicas. Tal vez fue un momento muy duro psicológica y emocionalmente para la madre. Y toda esta energía negativa se le traslada al, al nativo, ¿sí? Exacto. Y como sabemos... Como sabemos, pues Scorpion es, es intenso, es profundo y, la, y, y es protector, pero, pero llega a ser tan protector que llega a ser eh, absorbente. ¿verdad? Intenta absorber a, a, al, al niño, ¿no? Y hasta cierto punto lo ve... Luego el niño de una, de una manera positiva porque se siente protegido, pero al mismo tiempo se siente controlado. Entonces en ese sentido eh, hay, un, hay una contradicción ahí, un amor-odio un amor con, con esa relación complicada con, con la madre y, y con la familia en general, porque pues estamos hablando de, de Luna en casa 4 en casa entonces, se podría decir que es, una, es un hogar bastante y una familia bastante absorbente con, con, con el nativo, que le es muy difícil des, desprenderse de esa energía posesiva de escorpiana. Bien, perfectamente leído. Eh... Vamos a hacer una pausa acá para que puedas tomarte un vaso de agua, nos quedan cuatro signos todavía, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis y eh, voy a, a, a contarles algo, sobre todo les va a llamar la atención al, a los que son de fuera de Colombia. Eh, sí... Si, yo viví dos años en Colombia y te, tengo familia y todo, que son colombianos, entonces tengo mucha relación con gente de Colombia. Eh, y tal vez al, al oído de sobre todo los argentinos eh, no lo noten, pero ustedes no saben qué distinto es el, el acento colombiano de liana, que es bogotana, con el de Brian, que es de Villavicencio. Son dos acentos, es como acá en la Argentina, el cordobés y el porteño. ¿Sí? Eh, nada, Una nota de color, porque me llamó la atención recién el cantito de, eh, de Brian. Eh, Brian, ¿seguimos? Sí, sí, sí, podría, podríamos seguir, aunque todavía no me tomo el vasito de agua por, por oír el chisme. <risa> eh, bueno, luna en Sagitario, independientes, libres, alegres, entusiastas, optimistas y espontáneos. Bueno, pues... Empezar por decir que, que estas personas son propensas a vivir eh, en su vida adulta en un sitio diferente donde, donde nacieron. no Ese detalle. Eh, una madre que, que daba bastante libertad, sobre todo en, en, en libertad de aprendizaje de expansión, de exploración en el hogar y que incentivaba estas cualidades en el, en el niño, uh -huh. lo incentivaba a aprender en el hogar, a, a explorar, a, a ser aventurero y, y pues probablemente sean sea familias que si, que si no es el caso que viajen mucho, que puede ser probablemente que viajen por, por diferentes circunstancias, que cambian de casa, en ese sentido, dirigiéndonos a la casa 4, en, en, en, otros, en otros países, en otros departamentos, eh, son, son personas que, que tienen ideologías muy distintas, ideologías muy distintas a comparación de su entorno cercano, ¿sí? O ideologías, filosofías o ideas muy distintas. Se diferencian, Exacto. tratan de diferenciarse. Exacta, exactamente. Y, y pues al, al estar en casa cuatro, esto nos dice que, que pues el nativo suele, o sea, no define como tal cuál es su hogar. Uh -huh. Está de aquí para allá. Buscando su cara. O sea, que es de todos lados si y a la vez de ningún lado. Bien. Perfectamente leído. Vamos con la luna en Capricornio. Equilibradas, responsables, prácticas, cautelosas, frías y ambiciosas. Bueno. Ya dijimos que pues Scorpion es una, es una luna complicada. Bueno, aquí llegamos a otra luna. Me diste el sentido pésame. Bastante complicada. No tan complicada como la de Scorpion. <risa> pero, pero sí, es bastante complicada. ¿Y por qué es complicada? Porque está en exilio, ¿no? El, el signo contrario a cáncer es Capricornio. Entonces, en este caso está en exilio. O sea que... El nativo se, se encuentra con, con una madre, si no es que la madre está ausente por motivos laborales, es una madre que, que es muy, muy, muy estricta con, con, el, con el sujeto, con el niño. Y lo, y lo incentiva y lo presiona para que se comporte de una manera madura para su edad. Que, que, que sea responsable, que se haga cargo hasta de sí mismo. Eso se, se ve mucho, se ve mucho esta luna en personas en donde, en donde las que se quedan solas en la casa, ya sea porque los dos los papás trabajan o los familiares trabajan y se tienen que ser autosuficientes desde muy pequeños, coger muchas responsabilidades de muy pequeños y sobre todo en el hogar. Digamos que en ese sentido eh, estando en casa cuatro, son de esos niños que les toca hacerse su propio desayuno, su propio, les toca lavar su ropa, les, les toca ocuparse de, de tareas domésticas continuamente. Y, y, el, y el, la, el, el afecto emocional es muy poco. Las demostraciones de afecto no son emotivas, sino que se demuestran es con el trabajo duro. Como... Yo te demuestro que te quiero porque te traigo cosas para que comas y para y te mantengo, ¿no? Te doy okay. la justicia. Bien. Luna en acuario. Altruistas, sensibles, independientes, desapegados e imprevisibles. Esta luna... Primero, ya sabemos que pues, Acuario tiene que ver también con Urano, ¿no? El Urano es el agente de Acuario y todos sabemos que, que al estar vinculado a las casas 4 y que son los, los orígenes y, y la familia como tal y todo, es una, una venida al mundo muy, muy especial, muy particular, muy innovadora y hasta cierto punto vinculada con la tecnología. O sea que probablemente son niños o, o fueron conseguidos por, por inseminación artificial o un vientre, un vientre prestado, sí, Fue una forma muy particular de llegar al mundo y habla de un, de una madre eh, sumamente sumamente humanitaria. Que siempre le inculcó al niño esa, esas, digamos, esas ansias por, por asociarse a grupos, a proyectos sociales, a eh, la, en ayudar a, a grupos, eh, ¿sí? Y, y muchas veces la madre no es vista como una figura materna, sino más como una amiga. Bien. Este, este, este qué y es un, es un es mutuo. La la madre no ve al hijo como como un hijo, sino como un amigo o como una amiga y el hijo también ve a su madre como un amigo o como una amiga. Y se, se centra no suele centrarse mucho emocionalmente en sí mismo, sino muchas veces en ayudar a los demás y otra cuestión muy importante es que eh, tiene cierto recelo a los compromisos. Perfectamente leído. Luna en Pisces. Sensibles, influenciables, soñadoras, compasivas, ingenuas, románticos, sentimentales y poco realistas. ¿Qué pasa si la Luna en Pisces está en casa cuatro? Bueno, aquí pod podríamos ver un ejemplo de qué pasaría si Scorpion fuera bueno. <risa> ¿Cómo sería una luna de Scorpion buena, no? <risa> aquí está la luna exaltada. Eso Ajá. quiere decir que todas las cualidades eh, están potenciadas, pero a diferencia de Tauro, que eran las, las cualidades físicas, Aquí son las, las cualidades emotivas y sentimentales las que están potenciadas. O sea, el cuidado del, del sujeto emocionalmente es súper especial. Siempre la madre atenta, de que no le falte nada, de que no vaya a llorar, de que de absolutamente nada. Es una, una, una princesa de ensueño, no como Leo, sino, sino esa princesa intocable, tiernita, muy tierna y que, que todo el mundo y no solamente la madre, es también porque está en casa cuatro, sino toda la familia está volcada al cuidado de, del niño o la niña y, y eh, tiene una un vínculo especial con la, con, la, con la madre, un vínculo muy especial en donde puede percibir las necesidades, inicialmente la madre percibe muy fácilmente las necesidades del niño, pero sí. al niño cuando va creciendo también percibe muy, muy bien las necesidades de su madre, es, es una simbiosis emocional muy sana, muy sana y muy protectora. Y eh, otra cosa que se me olvidaba es que la nacida de este niño se, o de esta niña se toma como algo muy divino, milagroso, ¿no? Como algo súper especial la llegada al mundo de este, de este nativo. Pero... Un último detallito para sí. terminar es que, eh, bueno, todo este color de rosa, eh, este, este mundo de color de rosa, de ensueño, de, de todo lindo, todo bonito, es un arma de doble filo para el, para el nativo porque se acostumbra a todo este positivismo, a todo este cuidado tan, tan bueno y tan bello que vive en una burbuja durante toda su infancia. Y le es muy difícil cuando sale al mundo exterior madurar y enfrentarse con la dura realidad. Bien. Eh, perfecto. Tu trabajo de la luna en casa cuatro, eh, en los doce signos, perfecto vamos a hacer lo mismo o sea con la luna en casa 8 eh, entonces antes de seguir voy a dar un recreo porque se me enfrió el agua del mate tengo un termo muy malo eh, así que voy a ir a calentar el agua del mate y seguimos les parece bien muy bien, yo un... Muy bien. Un sí. Aplauso. Muy, muy, muy bien, Brian. Muy bueno, muy muy bueno Brian, te felicito. Así que, Todo entendible. <risa> dos minutos de. Brian reunión. me encantó. Eh, los dijo, si quieren, hablen entre ustedes. Yo también voy a tomar agüita que no he ido a tomar. <risa> Vamos a preparar nuestro mate. Muy bueno, Brian, te felicito. Muy, muy didáctico. Sí, estuvo bueno. Uh -huh. ¿Y ahora quién va a cantar? El profe nos dejó solo. Por lo menos cuenten un chiste. Ay, los nervios. Mariah no, fue. A... Eh, creo que él mismo porque él como que va a exponer las dos casas. La no. cuatro y la 8 creo. No estoy segura. Ah, ok. Por eso también fue a tomar agua. Eh, sí. <risa> sí, él va a exponer la ocho porque ahí en el trabajo está. Está la cuatro, ah, okay. está la ocho. Mira que ya colocaron ahí la ocho. Ah, cierto. Sí, entonces él, él escogió dos casas. Uh -huh. Sí. Ok. No, creo que su compañera lo dejó mal. Ah. O nadie tomó la casa ocho, sino que él no, asumió no, la... Otra, la pero... Era, era otra persona, pero no se conectó más nunca. Ah, ok. Sí, bueno, menos mal eh, que se resolvió Sí, eh, eso fue lo que pasó. Eh, la casa 8... Eh, Brian había elegido la casa 4 y la casa 8, pero la casa 8 la iba a hacer también otra persona eh, con las iniciales de G. No sabemos quién. Eh, hola Mildred, que saluda ahí Mildred, ¿cómo estás? Eh, y, y la verdad, nada, Brian también estuvo con exámenes y demás y estaba medio desconectado, eh, así que yo no sabía cómo iba a salir, por eso yo me había preparado el trabajo, por las dudas. Eh, pero hoy a última hora me dijo, profe, ya está listo todo, eh, podemos hacerlo. Bueno, mientras llega eh, Brian, a ver qué dicen en el chat de YouTube. <coughs> eh, en Capricornio no porque Marcelo la tiene en Scorpio. <risa> Ah, porque Adriana Mecina le dice, ojo con lo que decide la luna en Capricornio, Brian. Eh, bueno, Candy saluda, Vanessa también, hola, ¿no? el chico ya llegué, qué lindo que haya llegado. Eh, Daniel dice, muy bueno, Brian, muy clara la exposición. Eh, Adriana Mecina dice, sí, recreo. Eh, después Jordi dice en Capricornio, no, porque Marcelo la tiene en Escorpio, Adriana, felicitaciones Brian, GBD, muy buen trabajo Brian, yo tengo la luna en Capricornio y era una broma, dice Adriana, y sé que Marcelo tiene su luna en Escorpio, él nos mostró su carta natal, exacto. Jordi dice, yo lo siento, pero nunca estaré de acuerdo con la clásica lectura de Luna en Virgo. Bueno, a ver, eh, eh, si la clase que viene, te animás y si estás eh, disponible para hacer una presentación de Luna en Virgo exclusivamente. Podemos hacer al revés, Luna en Virgo en las 12 casas. Eh, Lili Tiet dice, ¿y cómo la sentís entonces a la luna en Virgo? Eh, Lili Tiet dice, jaja, soy la suegra perfecta, tengo luna en Libra y es verdad. No, pero es si tu hija tuviera la luna en Libra en casa 4, que vos serías la suegra perfecta. No, empecemos a inventar, Lili Tiet <ríe> Jordi rebelde contra el perfeccionismo. Mi mamá era muy elegante y sociable. Claro, eso sí, es luna libra. Bien. Eh, vamos bien, entonces, 13 personas conectadas en el chat, 14 en este momento en YouTube. Y tenemos 11 personas conectadas acá en... Eh, en... Eh, en el Zoom eh, bueno hubo varios mensajes acá en el chat buenas tardes gente linda dice Daniel, hola a todos eh, Nixa, perdón por llegar tarde eh, Dani, muy buen trabajo Brian, Trirene, muy bueno felicidades me encanta como explicabas Brian se entiende perfecto dice Raiza Marta, escuchándoles atentamente, de momento, Brian, excelente profundidad en tu análisis. Nixa se ríe, Raisa dice, excelente dato. Eh, Daniel, no haberlo sabido antes, gracias. Eh, Toca hacerle la carta astral ante cualquier cosa, uno nunca sabe, dice Liana. Eh, Tirene dice, muy cierto, muy buena esa nota de color, dice Daniel. Liana dice, por ejemplo, yo te quiero y te regalo un jabón para lavar la ropa. Luna en Capricornio. <ríe> eh, Daniel dice, muy bueno, Brian, muy clara tu exposición, te felicito. Jessica, bravo, Brian. Mildred, felicidades. Eh, y eh, fue león que es Brian, agradece a todos. Eh, así que bueno... ¿Si Brian está por ahí? Sí. Bueno. Ya eh. me, me tomé mi lechita. <risa> para, para seguir motivado. Bueno, muy ¿Qué bien. Qué rico me provocó. <risa> eh. Ah, Vanessa dice, hola chicos, soy Piedad. Excelente presentación de Saluna en Agua. Bueno, bueno, muy bien. Piedad. Eh, bueno, ahora entonces nos va a explicar que el concepto de casa 8 y Luna en casa 8. Te escuchamos. Bueno. <coughs> eh, el concepto de, de casa 8. Bueno, esta esa casa nos habla. De nuestra muerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrirá y en qué circunstancias? También nos enseña sobre, sobre nuestros temores, nuestras fobias, sobre las pérdidas y ganancias, sobre todo eh, lo que tiene que ver con las herencias, ¿no? Esas pérdidas y ganancias enfocadas a las herencias. Otro factor a destacar es que también son las ganancias con el patrimonio con la pareja. Eh, no, no solo representa la, la muerte física, sino esos periodos de crisis y transformación profunda. Ese, ese sector de nuestra vida donde somos proclives a, a tener transformaciones profundas y... Y de pronto que duelen un poco, pero, pero que son necesarias. Eh, también nos habla de la sexualidad, de nuestra sexualidad y los miedos. Las ciencias ocultas. El concepto general de Casa 8. El concepto general de Casa 8, de, de Luna en Casa 8, es una persona bastante sensible, eh, una persona bastante sensible en su entorno. Eh, es propenso o proclive a desarrollar eh, facultades o capacidades psíquicas mediú mediúndicas o tener un, un gran contacto o interés. Por, por estas actividades ¿no? por las actividades ocultas esotéricas en eh, profundidad en eh, una gran capacidad psicológica también porque es penetrar a lo, a lo a lo más oscuro lo más profundo de, del ser eh, también nos habla de, de que estas emociones se, o sea al mismo tiempo que que son, son bastante intensas y profundas se, se suelen expresar en, en el en el ámbito en el ámbito de las herencias sí bueno eso eh, digamos una sexualidad a oh, otro punto muy importante es una sexualidad muy muy ligada al, a, la, a lo emocional no no no no se concibe el concepto de sexualidad o la sexualidad sin una conexión profunda emocional por por, por ser en la luna en la, bueno en las emociones en la casa 8 que tiene que ver con con nuestra sexualidad y las transformaciones que hablábamos anteriormente, profundas, eh, nos habla, de, nos habla de, que, de que esas transformaciones, sobre todo, van a ser a nivel psíquico y emocional. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos entonces, eh, te vuelvo a leer, Luna Aries. Son independientes, impulsivas, espontáneas y apasionadas. ¿Qué ocurre si tenemos Luna en Aries en Casa 8? Bueno, eh, como ya habíamos dicho, la Casa 8 pues tiene que ver con los, con los temas ocultos, la Luna con... Con las emociones y esa emoción intensa, impulsiva, impetuosa de Aries, se ve, eh, digamos, el, el nativo como tal no demuestra sus emociones así as, a simple vista, sino que las, las demuestra, sobre todo en la intimidad. En la intimidad. En, en la intimidad y, y de todo su, su ser más que todo en, en, la, en, lo, en la parte sexual también o sea, esas esas cualidades arianas sexuales las demuestra es las, las intensifica cuando está con la pareja en intimidad también sí. da una gran capacidad para luchar por herencias de pronto se pueden eh, se pueden eh, presentar algunas luchas por herencias pero con esa energía ariana de lucha y que hasta cierto punto es un poco análoga a la casa 8 porque porque pues Aries es el, el, el, el, Marte es el regente de Aries y al mismo tiempo de Escorpio que es el, el regente, el co-regente de Escorpio entonces tiene esa, esa, esa capacidad de luchar por por, su, por las herencias, por los bienes conseguidos, los patrimonios. Bien. Si tuviéramos la luna en Tauro, que son afectuosas, posesivas, comprometidas, estables, fieles. Si tuviéramos esa luna así, afectuosa, posesiva, comprometida, estable y fiel, en casa 8 ¿Qué pasaría? Bueno, en casa 8 pues ya sabemos que hasta cierto punto Tauro está ahí un poco afligido pero la luna es saltada, es una, es una contradicción, un poco, un poco contradictorio y tiene que ver con, sabemos que la casa 2 tiene que ver con las ganancias, pero con las ganancias, eh, las ganancias conseguidas por uno mismo, ¿sí? Por el trabajo de uno mismo. En cambio, la, la casa 8 tiene más que ver con las ganancias conseguidas con la pareja, entonces, y con las herencias, ¿no? Como decíamos okay. anteriormente, entonces da mucha fuerza. Da mucha fuerza para, para luchar, para perseverar en la construcción de, de un patrimonio con la pareja, para, para luchar, por también tiene que ver con los bienes raíces. Entonces, para luchar de manera trabajadora, no, no como Aries, que luchaba de manera impetuosa, de una manera perseverante, trabajadora, sin descanso y, y esa, esas cualidades de sexuales y, y taurinas de bellas y que les gustan los, los los afectos físicos como es las las mordidas, los lambetones, todas las caricias de estas físicas se, se intensifican en la intimidad con la pareja Sí. Bien. Por, por último, decir que esta posición eh, se me fue lo último que iba a decir. No importa, dejémoslo ahí, está perfecto lo que acabas de decir. Está más que bien. Luna en Géminis. Inteligentes, lógicos, curiosos, analizan los sentimientos. ¿Qué pasa si tenemos Luna en Géminis en casa 8? En la casa de la sexualidad. Bueno, eso nos habla de, de, de transformaciones, de transformaciones profundas a nivel psicoemocional, ¿no? Porque Géminis tiene que ver con la mente, con, con todo lo mental y lo verbal, y al estar en, en la casa de, de, lo, de lo oculto y lo, lo psíquico también, entonces, y, y teniendo la, la luna ahí, ¿no? Su componente emocional, entonces, transformaciones profundas a nivel psicoemocional, una estratega, una persona estratega para defender sus herencias, sus patrimonios con la pareja, porque ya sabemos que, que pues Géminis es el vendedor o el estratega en los negocios por excelencia. entonces Y en la parte sexual, podría decir que es una persona que busca continuamente experiencias nuevas, pero en la intimidad. Bueno, en la intimidad con su pareja. Siempre esta casa es lo oculto, lo íntimo, lo secreto. Pero es muy, muy versátil sexualmente. Bien. Luna en cáncer. Sensibles, emotivos, receptivos, muy susceptibles. ¿Qué pasa si tengo luna en cáncer en casa 8? Bueno, aquí hablamos de aquí se sí hablamos de una transformación transformaciones profundas a nivel totalmente emocional y sensitivos, ¿no? Eh, también hablamos de que de que son personas sumamente en la parte en la parte sexual se podría decir que adoptan un, un rol de, de paternidad o maternidad con la pareja. Y, y, y inversamente también. Inversamente, o sea, la pareja puede fungir eh, de, de padre o, o madre en la intimidad, no literalmente, pero digamos si sí, haber ese, ese rolcito de que hay alguien que, que domina y que, que dirige y el otro que está ahí pasivamente en la sexualidad, ¿no? Y se puede votar este, este rol. Y en la parte de las herencias, es una persona que, que como decía el maestro, para poder defender sus herencias y, y su patrimonio emocional, acude mucho a la manipulación emocional de los otros. Entonces es una persona que hay que tener cuidado porque te puede manipular para, para poder conseguir sus su, su herencias, ¿no? Un hermano así con esa posición, cuidado. Bien, perfecto. Luna en Leo. Teatrales, alegres, generosos, cálidos, nobles y de gran corazón orgullosos. Me gustó el cuidado. Ah, bueno. Cuidado. Vamos con esa luna en Leo en casa 8. ¿Cómo serían, Brian? Bueno, esta luna, <ríe> esta luna a nivel eh, de transformación sería apuntaría hacia una transformación profunda en el ego en el ego a nivel emocional, ¿no? Nos, nos diría o nos enseñaría a, a manejar nuestro ego y, y constantemente vi, viviríamos eh, en, eh, situaciones profundas y, y transformadoras en este sentido. También nos, nos hablaría de, de una sexualidad bastante... como es Leo, ¿no? que le gusta mucho llamar la atención, que, que le gusta ser protagónico, dominante en la, en la sexualidad, pero siempre en su intimidad, porque cabe destacar de que sí estuve, de que sí, y más porque también es la parte emocional, ¿no? la parte que es allá tranquilita, como en, en el hogar, ¿sí? porque... Bueno, hubiera sido otra combinación, un planeta más hacia el exterior. Se podría dar eh, el caso que, que fuera una sexualidad, mmm, una sexualidad que le guste le guste un poco los riesgos, ¿no? Y le guste un poco el exhibicionismo, eh, que esté rozando el peligro. Pero como es la luna, entonces es una sexualidad muy activa y muy protagónica, pero en la intimidad. Sí, una cosa que me gustaría agregar ahí es que siempre van a estar buscando ser seducidos eh, más que seducir. O sea, ellos seduciendo buscan que el otro los seduzca, porque ellos tienen que ser, por supuesto, el centro. Dani, ¿podrías apagar el micrófono que me hace un ruidito cuando lo abrís? Ahí está, perfecto. Seguimos. Eh, sí. Vos tenías algo para decir, algo más para allá. Sí. Eh, bueno, que al nivel, al nivel de, la, de las herencias, al contrario de, de una manipulación sentimental uh -huh. eh, como cáncer, Leo, pues hasta cierto punto también es un, un toque manipulador, pero en el sentido de la, del carisma, ¿no? Te va a tratar de convencer y va a defender su, su, su patrimonio y sus herencias de una manera carismática. ¿no? Ese, ese, ese, esa persona que te cae bien y dice, uff, sí, qué, qué chévere, ¿no? Qué, qué bonito, qué agradable, pero, pero cuidado. Cuidado. Cuidado. <risa> mucho cuidado <ríe> bien eh, Luna en Virgo dice que son prudentes, reacios, críticos analíticos, serviciales y detallistas ¿qué pasa si tienen Luna en Virgo en casa 8? bueno eh, en casa 8 Luna, en Virgo, se expresa de una manera en donde las transformaciones vienen en, en el entorno cotidiano. ¿no? Siempre, siempre es la, esa enseñanza de, de esas transformaciones profundas en, en las tareas cotidianas, en el servicio a los otros. Eh, de una manera de transformaciones también eh, más mentales, no mentales en el sentido más concreto, no tanto como Géminis, como que las ideas como que le vuelan un poquito, sino que están más centrados en, en la tierra, ¿no? esas transformaciones, siempre buscando nuevas formas de analizar y, y, y de ser metódicos, eh, para la solución de los problemas y sobre todo para, la, para, conseguir, las, para conseguir las herencias y para aumentar su, su, su patrimonio. ¿no? Eh, la, en la sexualidad son personas metódicas, son personas que muy poco, muy poco van a querer algo así improviso sexualmente. Sino que si van a estar con alguien sexualmente, primero, en la intimidad. Y segundo, tiene que estar ya, mejor dicho, que si te van a hacer el amor, ya lo tienen todo planificado. y ¿Sí? Todos todo ya tienen un plan de cómo van a cómo va a ser el encuentro sexual. Sí, perfectamente leído. Vamos, hacemos Libra y Escorpio y te damos un descansito para que tomes un poco de agua, ¿sí? Si te parece. Sí, claro. Dale, la luna en Libra. Indecisos, imparciales, objetivos, sociables, considerados y de sentimientos delicados. ¿Qué pasa si tenemos la luna en Libra en casa 8? Bueno. La luna en la luna Libra habla de, de transformaciones con nosotros ¿no? La luna en Libra en Casa 8 habla de, de transformaciones socioemocionales con nosotros con la pareja, con las amistades, eh, digamos, eh, a veces, bueno, barra, Viejas amistades por nuevas y renovar esos nuevos contratos, renovar nuevos, con, nuevos negocios, ¿sí? antiguos negocios por, por nuevas ideas de negocio, puede ser eh, en la parte en la parte que de defender sus herencias o de cómo administra sus herencias y cómo lucha por ellas por su patrimonio es una persona bastante diplomática que te va a tratar de seducir porque bueno el Libra, no elegido por menos te va a tratar de seducir pero de una manera muy muy elegante muy formal muy elocuente y diplomática para poderse quedar con esa herencia no claro <risa> Eh, y en la parte sexual es una persona bastante complaciente. Recordemos que siempre el libro está pensando en nosotros, así que es una intimidad, pues siempre como es casa 8, es una intimidad bastante eh, secreta, íntima, pero siempre primero se preocupa por el otro y luego se preocupa por él. Perfecto perfectamente leído luna en escorpio no sé quién puede llegar a tener problemas con alguien que es intenso profundo controlador intuitivo leal y rencoroso eh, qué pasa si esa luna en escorpio está en casa 8 otra vez vamos con el amigo escorpio <ríe> Bien. Yeah. ¿Me, me, ¿Me dan un momentico? Sí. Es que pens, pensé que pensé que me iba a alcanzar el tiempito, pero, pero es que ahorita las tengo 10 minutos para comenzar otra clase ahorita a las 4 y 45. Entonces, pues vamos a ver a, hasta dónde pues alcanzo. Bueno, des, ah, eh... Hagamos una cosa, no, no, porque no quiero que eh, te pierdas la otra clase. Eh, decime algo clave de la luna en escorpio. Una sola cosa, sexualmente, ¿cómo es una luna en escorpio en casa 8? Brian, ¿estás muteado? Eh, ah, sí, perdón. Voy a decir tres cositas así muy rapiditas de las tres cosas que mayormente representan la casa 8. Bien. Primero, transformaciones muy, muy profundas a nivel psíquico y emocional. En la parte de las herencias son esas personas súper estrategas que no vas a, no las vas a venir, venir no, no las vas a ver venir hasta que ya la tienes encima. De que cuidado, cuidado con esa cuestión. Y en la parte sexual, pues muy intensas, muy sexuales bastante que puede, eh, digamos que su canalizador para deshacerse de las emociones negativas puede ser la función sexual y, y, y pueden adoptar un rol de sumisos o dominantes. Luna en Sagitario. Luna en Sagitario. Eh, bueno, en este, en este sentido, eh, en las transformaciones, se podría decir que acá Pastor está intentando reformar sus, sus ideas, transformar sus ideas, sus ideales, su filosofía de vida. A nivel de herencia, digamos que es, ese, es esa persona que, que, que más que todo que, que enseña, se podría decir, y que mediante sus conocimientos puede llegar a alcanzar esas, esas herencias. Y en la parte sexual, una persona muy bohemia, ¿no? Que le gusta experimentar de manera eh, eh, muy, muy, muy dinámica, ¿no? La, la, muy aventurero en la parte sexual. Luna en Capricornio. Luna en Capricornio. Eh, en cuestión de, de, de las transformaciones, Digamos que las transformaciones en, en esta luna se van a ver más reflejadas en, en la parte social, en su parte laboral, en su vocación. Eh, siempre buscando mejorar y reformar esas, esas, esas pautas en, en el trabajo, en la vida social. Eh, digamos que en la parte de las herencias eh, es, un, es, un, es un qué. Es, un, es una persona que siempre ha, ha trabajado duramente durante toda su vida para construir un patrimonio, ¿Sí? el trabajo trabajo al 100%. Y la parte eh, sexual, eh, se podría decir que es un, es un amante superdotado que al, o sea, al principio podría parecer alguien muy, muy distante y seco, pero cuando agarra confianza tiene una gran, gran capacidad sexual. Luna en acuario. Luna en acuario. Luna en acuario, eh, su, su manera de... En, en cuestiones de las transformaciones va más enfocada hacia, hacia las transformaciones socioculturales y, y, y a los grupos, ¿no? Siempre buscando esas, esas reformas y esas transformaciones grupales. Eh, en cuanto a, a, a sus herencias, pues muchas veces son esas personas que, que comparten herencias ¿no? con, con, con su familia, con, con grupos. Pero pues eh, siempre se llevan su buena tajada. Eh, y en la parte sexual son lo que se diría sapiosexuales. O sea que se atrae mucho las personas de inteligentes, los atrae mucho emocional y, y sexualmente, las personas inteligentes y que tienen mucho conocimiento, muy, muy mentales. Luna en Pisces. Luna en Pisces. Eh, en cuestión de las, de las transformaciones, en este, en este punto se le exige a una, a una luna en Pisces. Eh, transformar sus, sus emociones más profundas y sus miedos. Siempre en, en constante evolución de sus miedos y afrontación de los mismos. Y en cuestión de, de las herencias, por, podría ser una persona bastante alturista, ¿no? Que no se preocupe demasiado por, por las herencias y más bien se sacrifique y le deje las herencias a otras personas o a su pareja, ¿no? Y en, en, en la parte eh, sexual, se podría decir que es una persona bastante servicial y también sacrificada, que siempre pone, es todavía, es, digamos, el triple o el, eh, o el doble, el triple o cinco veces más que Libra, y, pero más sacrificada en la parte sexual y que está, vincula lo, lo emocional, muy emotivo, con lo sexual. Acabamos de terminar con Luna en casa 8 en los 12 signos, acaba de terminar Brian de exponer, les pido que prendan la cámara, enciendan el micrófono y le demos un aplauso maravilloso. ¡Bravo! Brian. ¡Excelente! Muy bien, muy bien ahí. ¡Muy bien! <risas> ¡Excelente! Bien. Muy feliz. ¡Te felicito! Gracias, gracias a todos, me tocó. Me tocó, me tocó sacar todo mi Marte. Mi pero Gemini. Brian, Brian, Marte. prende la cámara para felicitarte así Bueno, pero estoy sin buzo. Estoy, estoy sin buzo. la sin... cara nada más, hombre. Bueno, estoy. Hola. Hola. Bueno, que no te veo. Ya, ahí está. Ahí está, ahí está, Hola. ahí está. Ahí está. Felicitaciones ver, Brian y terminaste Ay, tres minutos antes. Allá está haciendo calor por lo sí, que es. bastante oh, calor. Sí. Acá en Villavo es una tierra caliente, templada, mayormente caliente, entonces así ando en bu en bu en bu sin busito, en pantaloneta. Entonces me perdonan <ríe> las, las fachas. <ríe> <ríe> bueno, entonces pues saludos mucho, espero que sea de su, de su agrado toda la clase y que ella lo aprendió mucho y y pues aprender a aprender todos de todos, como siempre. Excelente. Muy bien, muy bien. Sí. Gracias, Brian, por, eh, por la clase, excelente, te felicito, muy, muy bueno. Eh, me parece que eh, empezaron a encontrarle eh, la vuelta a lo que yo les decía de trabajar con palabras claves. Eh, y, y me parece que esto es lo más importante